Ya comenzamos con el inicio de obra de Residencial Senda. El pasado lunes se comenzó a realizar los trazos respectivos para las zapatas y posteriormente iniciar con la excavación y eliminación de material de terreno. El día miércoles, al culminar con toda la eliminación, se procedió a perfilar las zapatas. Posteriormente, también se vino realizando el armado de castillos y parrillas para las columnas. El día viernes se comenzó a excavar manualmente las vigas de conexión, para así el día sábado realizar el vaciado de solados con la dosificación de concreto simple. Residencial Senda estará ubicado cerca de diversos parques, hospitales, universidades y centros comerciales. Y contará con amenidades como gimnasio equipado, zona de fogata y zona de parrilla. En Ancosur seguimos trabajando comprometidos en brindarte departamentos de calidad.